Para ellos eh, es muy especial jugar en asuna Al final para ellos es un sueño, entonces se lo toman con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Y, y al final cada uno es una historia, es una historia personal. Y, ...y tenemos de personas de que pues bueno, eh, tuvieron que dejar el fútbol... ...por un accidente y ya nunca se había imaginado... ...que pueden volver a jugar a fútbol... ...y resulta que lo están haciendo en Osasuna... ...entonces claro, a nivel personal tenemos que hablar... ...que repercutan muchas cosas. La gente piensa que, que son algo especial... ¿no? ...pero ellos son un algo especial... ...por su dedicación, por su trabajo, por su ilusión... ...por, por todo lo que nos transmiten a la sociedad... ...para eso a Osasuna le están viniendo... ...pero francamente no. Realmente es el fútbol de verdad. Es un fútbol con los valores que siempre hablamos, que queremos, la competición, saber ganar, saber perder, eh, esfuerzo. Son, son valores que, que la genuina en este caso tiene y yo creo que hay que, que hay que remarcar. Y os parecerá, os suenará un poco raro, pero al final el criterio deportivo, el criterio futbolístico se queda un poco en, en segundo plano. ¿no? Es lo último que buscamos porque al final creemos que es importante tener un equipo que represente los valores de Osasuna, y, ...y yo creo que lo hemos logrado, ¿no? ¿no? es solo un equipo masculino... ...ni tan siquiera un equipo de fútbol... ...es mucho más, para todos los navarros... ...es un sentimiento... ...y entonces, indudablemente, pues este sentimiento... Eh, ...lo tenemos que hacer... ...llegar a todos los estados de la, de la sociedad y también como no pues a la gente que tiene discapacidad pues para nosotros es muy importante porque esto es una cosa que sirve para unir a todos.